¡Que tengan un feliz jacatón! Soy este, muy optimista, creo que sí vamos a terminar lo que nos planteamos. Todo oh, el equipo yo ¿Cómo? lo veo muy entusiasmado. Eh, no sé si vamos a lograr pues, entregar algo muy consistente, pero algo vamos a entregar. El, el hecho de que no trabajemos exactamente lo mismo, que tengamos experiencias diferentes, realmente eh, es muy bueno porque permite enriquecer enormemente la, el. el el aporte que uno pudiese que uno pudiese dar bueno la experiencia en general me ha parecido muy muy buena ha sido excelente las partes en las que bueno las partes de felicidad como cuando terminamos, una parte del código me pareció una parte muy enriquecedora dentro de este archivo para bueno, nosotros podemos también ver cómo nosotros manejamos el cambio de un formato root el cual eh, no es muy comercial en el caso de fresas Vemos como los puntos eh, amarillos que están dentro de la región sombreada son aquellos puntos donde las condiciones son óptimas para el cultivo de la fresa y los otros son condiciones adversas. Este puntaje es la suma total ponderada de los puntajes de cada dimensión. Es decir, que Cami asigna un peso a cada parámetro. Finalmente, en la fase de recomendación, Cami ofrece un listado que muestra los cultivos ordenados de acuerdo al puntaje obtenido. Por esos motivos, y aprovechando la disponibilidad de la data proveniente de Twitter, se desarrolló un detector pasivo de corrientes de opiniones, este es Twister, cuyas capacidades están centradas en la lectura de datos provenientes de la API, depuración de la información para el perfilamiento de tendencias. Para leer los archivos .root se utilizó la librería uproot y para convertirlos en JSON se utilizó la librería integrada Python JSON la conversación pública sobre la ciencia en Twitter. Para esto, nuestro equipo ha desarrollado una herramienta con aprendizaje automático capaz de buscar, identificar y predecir si un y generar desconfianza. Entonces, la aplicación que ven en pantalla es la interfaz que desarrollamos a partir del análisis de los datos que obtuvimos. Es una forma de mostrarle al campesino de una manera más amigable eh, los diferentes datos para los diferentes cultivos. Nosotros nos enfocamos en el caso del vapor de agua y así graficamos esta imagen a lo largo del tiempo. Y vemos que desde el 2003 hasta el 2013 hay un aumento eh, cualitativo del vapor de agua promedio. Proponemos una aplicación de escritorio en la cual podemos dar el ID de un usuario de Twitter al que queremos revisar y esta nos da información sobre el contenido de este. Este tipo de soluciones ayudan a reducir la viralización de las pseudociencias, dando al usuario el poder de revisar la fiabilidad del usuario analizado. Esta página web tiene como objetivo eh, demostrar mediante un curso explicativo en español eh, sobre el uso y manejo de bases de datos de acceso libre del Gran Colisionador de Adrones LHC. 250 esa aplicación que desarrollamos, que ya les vamos a mostrar en el momento, permitirá al usuario, al servicio de ejercicio de cálculo de las tasas de aciertos en el reconocimiento de Una de las aplicaciones de esa aplicación sería la, eh, el la de la Región Latina que hay en el TASER.